viene conmigo a excavar? Yo... Ah. Yo no te he pegado. Eh, quita ah. ¡Me ha pegado Adrián! Era broma, ha sido yo, pero... ¡Es porque no me dejáis! Estaba yo así... A ver... ¡No lo pongáis en creativo! Si no, ya no podemos conseguirlo saberlo... Mejor. ¡No me pegáis! Yo te he pegado... ¡A ti! Vez. No, es que, que me había, me había quedado. Abajo. Voy a conseguir un pico de madera para picar el piedra y después conseguir un pico de... Tierra. La pobla ya se ha despertado. Me, me, me, me, pegado. Oh, me, me ha pegado ¡Ay, no. oh, Me ha pegado tu culpa Porque tú me has pegado No. ¿Cuál es algo? Me ha pegado El feo de Antonio Este lo vamos a grabar Dile di, Dile galeón Dile Ha sido un buen amigo para mí What the... Pico de piedra, Sergio! Dile! Sí! El pico de piedra! o oh, sí! o oh, sí! o oh, sí, oh, sí! Pégale! Pégale! Ya me he muerto! Me no. ha pegado Sergio! Ha sido eh, eh, tú el eh, que lo has pegado a, a mi amigo Me no da igual. Pero yo no puedo. Pero ya no, no puedes regresar. ¡Bien! Dale. Bueno, vale. A ver si regreso. ¿Regreso? Sí. Bueno, he, he regresado, he sobrevivido. Espérate, voy a ir hacia arriba. ¡Aquí ¡Ah, estoy! ¡Te ha gustado ¡Ah! el regalito! ¡Lucha de Pelé! ¡Ay no me peguéis más! ¡Eso es por matarme! ¡Ah, ah! ¡Corre, corre! ¡Eh! Me ha pegado antes. ¡Pero no me pegues otra vez! Sí, es que no me ha pegado. ¡Lucha de peleas! ¡Te reto a un combate de peleas! Uh. Estoy oh. ¿Quién quiere un logro? ¡Yo! Pero antes tengo un logro. ¡Cañón, aquí! ¡Quiero un logro! Yo también. ¡No, yo no! Porque la diana diría que no consiga logro. ¡El, ¡El mato mío! ¡Por fin! ¡Lo recuperé! Vale, este logro lo conseguirás. Porque son todos logros Adrián no, no! ¡Ya está muerto! ¡Pégale! No... ¡Mira! ¡Pégale! ¡Ven, Adrián! ¡Yo no juego! ¡Ven, Adrián! ¡Es que tú me estabas pegando! porque no me... ¡Cabas, bueno. Antonio! ¡No, bueno! bueno pues... pues... ¡Ida por, eh, eh, por esta mesa de trabajo! ¡Vale! ¡Apunta ahí! ¡A ver! ¡Qué, qué, qué! ¡Y construye este horno! A ver, espera. Ahora necesito... Que no se ningún logro por culpa de... Ah, no, no funciona, espera. Oye, bueno, vale, Antonio, vale. No, pero... Ya, ya, pero... ya he dejado la ulla. ¡Me He perdido. Ahora tiene... dos no veces. Pero entonces no me pegues. No, porque no me ha pegado. ¿No te ves? Dos no veces. Ya está. Mira, yo llevo lana, la primera lana para la cama. La, la comer el Bueno, yo, yo, yo. Quiero. Sí, no. Esto no es el cerdo, en verdad. Ah, una abeja. Claro. Quiero un cerdo. A ver, un cerdo. ¿Y por qué? Dame la olla, digan ¿Qué olla? La olla que tú llevas. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡El Antonio! Dame la olla. Hasta, hasta que no me pegues ¡Dame la olla! Hasta... Si sí, sí, me sigue pegando, no. Yo no te voy a pegar, pero es que la olla no... Pues dame la olla! Me... Es que no me dejas ir a... ¿no? Es que no da, me pega. Ah, pero si te mato, ya consigo la olla. ¡No!